¿Quieres empezar a trabajar, pero no tienes claro qué poner en el currículum? ¿Has terminado tu carrera universitaria o estás a punto de hacerlo? Hola, soy Rocío Martín Villalba, coach personal y escénico, especializada en comunicación y miedo a hablar en público. Además, soy formadora y mediante técnicas de coaching y habilidades blandas ayudo a las personas a mejorar su empleabilidad. En este vídeo vas a conocer cómo diseñar un currículum eficaz en función del objetivo profesional que te hayas marcado y el sector en el que desees trabajar. Conocerás los diferentes tipos de currículum y que piden los departamentos de recursos humanos. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un currículum? Un currículum es una herramienta que sirve para presentar una relación clara entre tu formación, experiencia y habilidades, con la intención de ser preseleccionado para una entrevista de trabajo. El objetivo, por lo tanto, del Currículum VITE es generar una buena impresión y despertar el interés de los Departamentos de Recursos Humanos para por fin acercarnos a ese puesto de trabajo tan ansiado. Para poder hacer un diseño eficaz de nuestro Currículum Vite, primero necesitamos hacer un análisis de nuestra formación, experiencia, intereses, habilidades y competencias de las que luego hablaremos y de objetivo profesional. En cuanto al tipo de Currículum, existen multitud de formatos, que elijamos uno u otro va a depender de tres aspectos. La trayectoria laboral que tengamos, que sea corta o extensa, el puesto al que optemos y el sector en el que queramos trabajar y el formato de la información, cómo queramos plasmarlo, si es un formato más tradicional o uno más actual. En cuanto a diversidad, existe el currículum cronológico en el que plasmamos toda nuestra información ordenada por fechas, desde la más actual hasta la más antigua o a la inversa, el currículum funcional o funcional mixto, en el que nos vamos a centrar, y el currículum creativo. En cuanto al formato, existe el currículum tradicional, el modelo europeo Europass, currículum por competencias, el infográfico, el PowerPoint, el videocurrículum y el currículum web. Nosotros nos vamos a centrar en el currículum funcional y funcional mixto y en el currículum infográfico, ya que son los más interesantes en el caso de que tengamos poca o escasa experiencia laboral. En el caso del currículum funcional, es aquel que se centra en hablar de las tareas y funciones que hemos desempeñado en cada puesto. Permite proporcionar un conocimiento rápido de tu formación y experiencia y centrarte en hablar de las habilidades y los logros que has conseguido en el puesto de trabajo. Es perfecto si tienes poca o ninguna experiencia laboral y también si quieres cambiar de sector o cambias frecuentemente de puestos de trabajos, ya que puede o no seguir un orden cronológico. En este caso nos permite centrarnos en aquellas tareas que hemos desarrollado en los puestos de trabajo en los que ya hemos trabajado. No presenta eh, la permanencia que hemos tenido en ese puesto de trabajo, por lo tal permite camuflar periodos de inactividad o si estamos un poquito desactualizados. Clasifica además según sectores o profesiones, priorizando las tareas, las funciones, por eso se llama funcional. La ventaja es que camufla esos periodos de inactividad y resalta los conocimientos y habilidades. Es un currículum que gusta mucho en los departamentos de recursos humanos. El inconveniente es que a veces es difícil de entender tu trayectoria o que puedes tener vacíos en tu formación o experiencia. En cuanto al currículum funcional o mixto, es aquel que incorpora detalles y elementos del currículum cronológico con el funcional, la estructura es muy similar. Puedes ordenar los apartados, los diferentes apartados como tú quieras y debes incluir una referencia a las fechas, recordad que en el funcional no era obligatorio incluirlas y en el funcional mixto sí debemos incluirlas, lo podemos hacer hablando desde lo más actual a lo más antiguo o de manera viceversa es el más recomendado o el más utilizado porque da información más valiosa a los departamentos de recursos humanos. Tienes que tener una gran capacidad de síntesis y análisis para poder poner toda la información en un espacio muy limitado. En todo caso, dos páginas como máximo. Recuerda enviar tu currículum en formato PDF, indicando siempre en el asunto del correo electrónico, currículum nombre y apellidos y el puesto que solicitas. En el caso del currículum infográfico se trata de hacer una propuesta visual, esquemática y gráfica, muy original, con la que consigas diferenciarte del resto de candidatos y candidatas. Este tipo de currículum permite plasmar toda nuestra creatividad, pero ojo, la información tiene que poder verse con facilidad. Requiere una gran capacidad de síntesis y análisis para detectar aquella información que es más relevante y hacérsela llegar a las personas de Recursos Humanos. Lo ideal es que utilices una única hoja y que hagas uso de elementos gráficos como logotipos, iconos, eh, barras de progreso, para ayudarte a mostrar toda esa información. Te recomendamos buscar información en Internet sobre currículum infográfico donde verás eh, cómo las personas han desarrollado su creatividad a través de mapas de tren, de cubos rubric, o de regalos, o de instrucciones, para que veas cómo puedes dejar volar tu imaginación. El objetivo de este currículum es impactar en el reclutador o la reclutadora y diferenciarte del resto. Te recomiendo que utilices un fondo blanco o suave y dos o tres colores como máximo, para que no sea extravagante. Puedes enviar este currículum en formato imagen, JPG, PDF o PowerPoint. Y puedes utilizar el formato vertical o el formato horizontal pero veamos qué buscan exactamente los Departamentos de Recursos Humanos. Gracias Rocío. Hola, mi nombre es Jesús Carretero y trabajo en DICTEA Desarrollo de Talento. Entre otros proyectos nos dedicamos a la selección de personal y a proyectos de la mejora de la empleabilidad en personas que están en búsqueda activa de empleo. Como consultor de Recursos Humanos hay una serie de aspectos a los que damos más importancia cuando estamos leyendo un currículum. Aquí van algunos de ellos. En primer lugar, es muy importante que en tu currículum aparezcan los requisitos mínimos que el puesto exige, es decir, qué experiencia se requiere para el puesto, qué formación o qué habilidades. A partir de aquí, evidentemente, todo suma, pero es muy importante que estos aspectos estén reflejados en tu currículum. Otro aspecto muy importante es el tema de las tareas, es decir, detalla aquellas tareas que has estado haciendo en tus puestos de trabajo. Es un aspecto fundamental porque a los reclutadores nos va a dar pistas de qué hacías exactamente en ese puesto de trabajo. Puede haber varios currículum con el mismo puesto, pero quizás no realizabais las mismas tareas, por lo que es importante que le des peso a ello. También es fundamental que le des importancia al tema de las habilidades y competencias personales. No solo habilidades técnicas, sino también competencias eh, transversales personales, que están presentes en todos y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida tanto en el ámbito personal como laboral y que evidentemente ponemos de manifiesto cuando estamos desarrollando un puesto de trabajo. Si eres joven y aún no tienes la suficiente experiencia, no te preocupes. Intenta darle peso a aquellos conocimientos teóricos que has ido adquiriendo a lo largo de tu formación. Te animo a que hagas un trabajo de reflexión previa acerca de cuáles son las competencias personales que, te, que marcan la diferencia en tu caso, para que de esta manera las plasmes en tu currículum y puedas ofrecer una propuesta de valor para el puesto al que estás optando. Jesús nos acaba de hablar de la importancia de plasmar esa propuesta de valor en el currículum. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues muy sencillo, a través del objetivo profesional. En el objetivo profesional nosotros vamos a contar quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué competencias y por qué queremos trabajar en esa empresa o qué beneficios vamos a aportar. Y esto lo vamos a hacer con cuatro o cinco líneas que vamos a incluir en el currículum. Es muy importante que tengas clara cuál quieres que sea tu futuro profesional, es decir, hasta dónde quieres llegar, para que te marques una trayectoria formativa y laboral clara y así lo plasmes en tu currículum. Cuando vayas a incluir tu objetivo profesional en el currículum, enfócate siempre en el puesto, en la bancante, Será muy útil que utilices palabras claves que las empresas hayan publicado en su oferta de trabajo. Para ello también te sirve eh, ver cuál es su página web y qué es lo que buscan en los candidatos y candidatas. Tienes que comunicar cuáles son tus experiencias y conocimientos afines al puesto y esas competencias que te hacen sobresalir, como decía Jesús, y que son tu propuesta de valor. Sé breve y concreto y evita frases generalistas o muy trilladas. Veamos un par de ejemplos de objetivos profesionales para que entiendas qué es esto del objetivo profesional. Un ejemplo de objetivo profesional es, licenciado o licenciada en ADE, busco incorporarme al área contable de una empresa para ampliar mis conocimientos respecto a contabilidad general, impuestos y nóminas. Contribuir de manera positiva con el área administrativa para mejorar los procesos dentro de la compañía. Veamos qué elementos debes incluir en tu currículum. La foto profesional es opcional. Actualmente no es obligatorio que añadas una fotografía. En el caso de que la incluyas, esta debe ser profesional, mostrarte en una actitud profesional y de buena calidad. Los datos personales. Muy importante que incluyas tu nombre y apellidos, el correo lo más profesional posible y el teléfono móvil. Es preferible que únicamente incluyas un teléfono móvil de contacto donde estés seguro de que te van a localizar y que vas a dar una respuesta profesional. Actualmente no es necesario que incluyas ni tu dirección, ni tu DNI, ni tu fecha de nacimiento. Es más, no te lo recomendamos. Si vas a incluir tu fecha de nacimiento o tu dirección, que sea porque consideras que forma parte de tu propuesta de valor, bien por cercanía o bien porque eres una persona joven y así quieres dejarlo claro en tu currículum. Puedes añadir además un enlace a tus redes sociales o a tu blog, siempre que utilices estos, de manera profesional y te asegures de que va a dar una marca personal profesional. Además, te recomendamos incluir un breve titular profesional donde en una única línea indiques a qué te dedicas. En el caso del ejemplo del objetivo profesional podríamos indicar licenciada en ADE con experiencia en contabilidad o especializado en contabilidad. Incluye además un objetivo profesional. Ya sabes cómo realizarlo. Recuerda que en cuatro o cinco líneas Debes dejar claro qué haces, a qué te dedicas, cómo lo haces y qué beneficio puedes reportar a la empresa o qué problema puedes resolver. Luego están los apartados de formación y experiencia que debes incluir siempre en tu currículum. El orden en el que los incluyas va a depender de ti, en función de cuál sea la experiencia más reciente o de si le das más peso a tu formación. Te recomiendo además que incluyas un apartado de formación complementaria en el caso de que hayas realizado cursos que complementen esa formación y además es muy útil en el caso de que aún no te hayas podido incorporar al mercado laboral o que haya un poco de desactualización de conocimientos o algún vacío en cuanto a la última vez que trabajaste. En el caso de la experiencia, es muy importante que incluyas únicamente aquella que esté relacionada con el puesto. Mi recomendación, además, es que incluyas las tareas o hables de las funciones que realizaste para así eh, marcar la diferencia con respecto al resto de los candidatos y candidatas. En el caso de que no tengas experiencia profesional, puedes hablar de tus logros en la carrera, si has tenido muy buenas notas o si has realizado alguna actividad de voluntariado y en qué ha consistido. Por último, en el apartado de otros datos de interés, puedes hablar de tus idiomas, de tus conocimientos informáticos o de tus intereses, y si incluyes certificaciones, mejor que mejor. ¿Pero qué es eso exactamente de las competencias? El uso de las competencias o las habilidades en el currículum cada vez está más extendido. Las competencias es aquella suma de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que tiene una persona para cumplir una determinada tarea. Están divididas entre competencias blandas, soft skills o habilidades sociales, como pueda ser la comunicación, la proactividad o la asertividad, y competencias técnicas, competencias duras o hard skills, que son aquellas más relacionadas con el puesto de trabajo en concreto, como pueda ser el uso de programas de software o de hardware, de herramientas informáticas concretas, de herramientas de gestión de clientes, etcétera. Actualmente, las empresas se fijan mucho en estas competencias. De hecho, en el último estudio, las más demandadas actualmente son la resolución de conflictos, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo y la coordinación de equipos, el liderazgo, la inteligencia emocional, la toma de decisiones, la orientación a servicio, la negociación, la flexibilidad, la comunicación, y las herramientas tecnológicas para poder trabajar en remoto, muy importante. También es importante, fundamental, que incluyas palabras clave en tu currículum. ¿Qué son las palabras clave? Las, las palabras clave son aquellas palabras que están relacionadas con el puesto, con la empresa, con las funciones, con las competencias del puesto que vas a solicitar. ¿Dónde podemos encontrar esas palabras clave? Muy fácil. Las podemos encontrar en la misma descripción del puesto, en la página donde se publique la oferta, en la página web de la empresa, también encontraremos palabras clave sobre el tipo de candidatos y candidatas y las competencias que están buscando, y también en páginas relacionadas con el sector en el que quieres trabajar. Estas competencias y palabras clave van a permitir que destaques la información más relevante de nuestra trayectoria laboral y hacer mucho más atractivo tu perfil profesional. Y además te ayudará a que esos robots de las páginas web de, la, de empleo, de los portales de empleo, detecten y seleccionen tu currículum. Claves a tener en cuenta en tu currículum. Brevedad y concisión. Dos páginas máximo. Una en el caso del currículum infográfico. Evita mentir. Cuida la ortografía y la gramática. Muy importante. Evita las faltas de ortografía y las abreviaturas. Usa las palabras clave, ahora ya sabes en qué consisten, ya puedes utilizarlas. Utiliza un lenguaje sencillo, lenguaje claro, tipografía sencilla, máximo dos tipos de fuentes diferentes y no abuses de los colores, máximo dos también. Adáptalo a cada puesto o a cada oferta, hazlo atractivo y visual, puedes incluir logos para el teléfono o para el correo o para LinkedIn o para marcar tus intereses y utiliza diferentes formatos, importante que hagas varios tipos de currículum y que siempre mandes el que está más adaptado a la oferta. La criba de los 6 segundos hace referencia al tiempo medio, según varios estudios, que un reclutador o una reclutadora dedica a observar tu currículum, es decir, si pasado estos seis segundos has conseguido atraer la atención del reclutador o la reclutadora, seguirá leyendo tu currículum. No obstante, si en estos seis segundos no has sido capaz de atraer totalmente su atención, es probable que tu currículum se quede a un lado y no continúes en el proceso. Es similar a cuando conocemos a una persona y nos sentimos atraídas o en mayor o menor medida hacia ella. ¿no? Es ese feeling eh, que nos da esa primera, esa primera impresión. Con el currículum pasa algo muy parecido. Pero no te preocupes, te voy a dar una serie de tips para que aumente la probabilidad de que el reclutador o la reclutadora preste más de 6 segundos de atención a tu currículum. En primer lugar, el tema de la foto es muy importante. Una foto profesional, con un fondo neutro y con una vestimenta adecuada. Cuando hablo de vestimenta adecuada, no significa que sea eh, una vestimenta muy formal, no tiene por qué. Únicamente piensa en qué ropa te pondrías en ese mismo puesto de trabajo y úsala en la foto de tu currículum. En segundo lugar, es muy importante la claridad de tu currículum. La imagen importa, es cierto, pero también es muy importante que las frases y las palabras que aparezcan en tu currículum sean breves, claras y concisas. Entonces, cuida la imagen de tu currículum, pero no es lo más importante. En tercer lugar, es muy importante que reflejes cuál es tu puesto de trabajo actual o si no estás trabajando actualmente, cuál es el puesto al que quieres optar. Esto va muy ligado al tema del objetivo profesional que hemos comentado con anterioridad. ¿Cuáles son esos errores que debes evitar a la hora de diseñar un currículum eficaz? Una foto o un correo poco profesionales. Faltas de ortografía. No adaptar el currículum a la oferta, al puesto o a la empresa. Da muy mala impresión. Que haya una falta de coherencia o de actualización profesional. Que quieras dedicarte a un sector y no tengas ningún tipo de experiencia o no sepas relacionarlo. Que haya excesiva diversidad en cuanto a tu perfil o trayectoria laboral y que no esté justificado. Y que haya falta de foco profesional. Recuerda además que es muy importante no mentir en el currículum. Existen multitud de herramientas que te ayudarán a hacer un diseño eficaz y atractivo de tu currículum. Además del conocido Word, dispones de Do You Best, Resume Com, Curriculum Maker y Canva. Particularmente te recomiendo esta última. Canva es una aplicación muy sencilla, muy útil, muy práctica y muy cómoda de utilizar. Y ahora, con todo esto, ¿dónde inscribo mi currículum? No hay una respuesta ideal ni una receta para esto. De hecho, te diré que un porcentaje muy grande de las ofertas que hay en el mercado no llegan siquiera a publicarse. Pero de esto vamos a hablar un poco más tarde. Eh, por mencionarte alguna de las páginas donde puedes inscribir tu currículum, te hablaré en primer lugar de Infojobs. Infojobs funciona con un motor de búsqueda, Puedes introducir tu currículum, evidentemente el currículum que introduzcas en Infojobs debe cumplir con todos estos requisitos que hemos ido viendo anteriormente. Infojobs funciona con un motor de búsqueda, es decir, puedes filtrar por palabras clave, años de experiencia eh, o la ubicación donde quieres, donde quieres desarrollar eh, tu próximo puesto de trabajo. En este sentido, es importante que tengas bien claro, eh, de acuerdo a tu objetivo profesional, en qué sector quieres trabajar, en qué ubicación, y cuáles son los requisitos que el trabajo te demanda. Aparte de Infojobs, hay muchos otros portales de empleo. Hay multitud de ellos. No obstante, te hemos mencionado Infojobs porque es probablemente el que más usen las empresas y el más reconocido por todos. Eh, pero como te comentaba, hay muchísimos más. También tienes a tu disposición eh, páginas web webs de, de consultoras de recursos humanos o incluso las bolsas de empleo de las distintas comunidades autónomas. Por otro lado, eh, también es muy interesante mencionar aquí el tema de Linkedin. Linkedin, igual que Infojobs, también funciona con un motor de búsqueda. Es decir, tienes un apartado donde puedes buscar ofertas filtrando por palabras clave, ubicación, años de experiencia, etc. No obstante, la principal funcionalidad de Infojobs eh, es su red de contactos. Es decir, puedes contactar con cualquier persona del mundo y de cualquier empresa. En este sentido, te dejamos también en el canal un vídeo que han grabado mis compañeras Rosa y Jane Rodríguez del Tronco donde hablan sobre la marca personal y cómo mejorar tu visibilidad. Y para finalizar te recuerdo algunas de las ideas clave que hemos visto en esta clase. Diseña un currículum eficaz en función del objetivo profesional que te hayas marcado. Tienes diferentes tipos y formatos y herramientas que puedes utilizar para hacerlo visual y atractivo. Recuerda siempre adecuarlo a la oferta al puesto y a la empresa que vayas a solicitar. Tienes que conseguir despertar el interés y conseguir esa entrevista de trabajo. Recuerda resaltar la información más relevante y utilizar palabras clave. Es muy importante que sepas plasmar tu propuesta de valor. Cuáles son los beneficios, las soluciones, los problemas, cuál, qué es aquello que te diferencia del resto de candidatos y candidatas. Y por último, la mejor estrategia de empleo es diversificar la búsqueda y trabajar tu red de contactos. Esperamos que el vídeo te haya sido útil. Recuerda que puedes seguir a Jesús Carretero y a mí en redes sociales. Gracias.